A las 6 de la tarde de ayer miércoles concluyó el paro huelgario que se desarrolló en esta ciudad de San Francisco de Macorís desde primeras horas del martes. Según comerciantes de esta ciudad, el mismo solo ha dejado pérdidas económicas para el sector sin ningún aporte significativo. Bueno, yo entiendo que lo que ha dejado mucha pérdida, porque lo que estaban reclamando es lo mismo de 20 años, lamentablemente ya las autoridades... No le ponen caso a, a, a ellos. Se hubo pérdida, claro, una pérdida que son incalculables. O sea que yo considero, estoy de acuerdo con el movimiento huelgario, cuando realmente la causa sea justa, como en este momento, pero que realmente también tomen en cuenta el comercio. Hasta ahora no han habido resultados de la huelga. Esperamos que en un futuro pues, puedan aparecer las reivindicaciones, pero lamentablemente no se logró no, no se lograron los resultados esperados. Sugieren cambiar el método para exigir las demandas de esta ciudad. Realmente estamos totalmente de acuerdo con las exigencias que se está haciendo, pero realmente no estamos de acuerdo con, las, con, las, con la forma que se está llevando a efecto. Por ende... Nosotros como comercio proponemos que juntos a Estado Popular se una el comercio, se una las iglesias, se una las pocas autoridades que hay en San Francisco de Macorís para que canalicemos real efectivamente y, de, y ir donde tenemos, donde tenemos que ir a la máxima autoridad de la nación que es el presidente de la república.